hola el día de hoy lo que te quiero enseñar es a cómo pixelar un video paso a paso de la manera más sencilla posible en premiere para que logres el efecto que estarás viendo en pantalla bueno bueno ya estamos aquí en el ordenador entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestras dos flechitas y presionamos en la casilla que dice efectos estando allí escribimos la palabra mosaico y escogemos el que está dentro de la carpeta estilizar. Escogemos nuestro efecto y lo arrastramos sobre nuestro video. Estando en nuestro video lo seleccionamos y nos vamos aquí a donde dice controles de efectos. Desplegamos nuestro efecto que dice mosaico. Y ahora solo vamos a afectar una zona del video. En este caso mi cara. Entonces creamos una máscara de capa en forma de elipse ya que es lo más similar a la cara. La arrastramos y la posicionamos por ejemplo aquí. Estando allí lo que vamos a hacer es mejorar un poco más el efecto, entonces aumentamos la cantidad de bloques horizontales de esta manera, por ejemplo aquí. Y lo siguiente que vamos a hacer es que para que no quede tan brusco el efecto con este corte tan feo, entonces incrementamos el calado de máscara y por ejemplo le damos un valor de 100. Como ves mejoró muchísimo, pero espera no te vayas, lo siguiente que te voy a enseñar es animarlo de manera súper rápida y profesional. Entonces, para animarlo, sencillamente nos vamos aquí donde dice trazado de máscara, le damos al relojito y le damos play. Ya es cuestión de que esperemos a que procese nuestro video. Bueno, nuestro video ya progresó, entonces lo que vamos a hacer es darle play para ver cómo quedó el efecto. Como ves, quedó súper profesional. Como sé que este video te fue de mucha utilidad, por aquí arriba te estaré dejando otro video que sé que te va a ayudar mucho. Gracias por ver el video. Bueno, como sé que este video te fue de mucha utilidad, por aquí te estaré dejando mi canal y más contenido relacionado con lo audiovisual. Gracias por ver el video.